Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Noelia. Y vamos a estar reaccionando un nuevo episodio de esta serie japonesa nueva. Es su segundo capítulo. Que me gusta el primer capítulo porque en el primer capítulo pudimos ver el primer beso. Así que eso no se da en la mayoría de las series japonesas. Las series japonesas tienen su momento de beso en la serie, obviamente, en los demás capítulos, pero no en este. Disculpen por la bulla que están escuchando ahora, pero mis familiares están fuera, así que espero que me entiendan. Ya, vamos a empezar ahora. Vamos a empezar. O sea, el anterior episodio terminó aquí ya se hicieron novios, así que. No refleja lo mismo. Ni su nombre le dio la suerte para, para que sea. Sí. ¿Qué? Ese es suerte. ¿Dijo que ya tiene pareja? Es él, el chico de atrás. que lo dijo <ríe> me quedé me quedé en shock espérate ay que hermoso Sí... sí. So, ya lo sé. Fue tu primer vez. Ay. ¿Por qué? <ríe> Tranquilízate <ríe> Escondiéndose <ríe> メモリー、<笑> yo se puso, Se se な celoso No puede ser solo tuyo. <risa> <risa> <risa> Sí. <risa> <risa> <risa> Se va corriendo. Tranquilízate. ¿Por qué romper? Va, sí que tiene mala suerte. Ay. Ve contra, ve contra. Mala. Ajá. ¿Por qué mentirle? Porque después vas a tener sentimientos Así que ya no vas a mentirle Si sí vas a tener sentimientos por él ¿No? ¿Ah?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 Ay, siguen prometiéndose en problemas ajenos ¡No! Eso ahí, ¿quién pone? Lo está buscando por todas las Ahí está. Está en malosado, por ejemplo. <laughs> El helado Yo que quiero comer helado, oh, <tose> Muy... Que piensa... Ay, no. Las chicas de seguro están Ay. Ah... No se lo puedo terminar en el helado sin ningún problema. Parece muy muy もう sí <muss> <activateonte> <script> Oh, Sita, Sita, Si! Sí. See, Oh, you oh. Wow. Oh. ya no ¡Va! No, no, ¡Va! suerte あ、10年みんな。<笑> <あー、どうも見てに。夢。笑> <笑> <カラオケに>。<笑><笑> <risa> Qué bueno tener un novio que te complace en todo lo que tú quieras No Mejores amigos, no, son novios. Thank you. Thank you. <laughs> oh. Oh. de luchar contra la desgracia No, pero va a salir algo mal, ¿no? Según lo que vi en el adelanto del anterior capítulo. Creo que va a salir algo mal. Es que es porque Capaz se separa de él y ahí le va a pasar desgracias. Le sale feo el café. Dios. ¡Sí! bravo a enamorarse se ha dicho no o sea, obtiene dos cosas vas a tener tu novio y también yo no vas a tener mala suerte porque está así bien protegido contra cualquier accidente bien preparado は11 <laughs> no 福岡 <laughs> no. <ah, obvio con todo lo que te ha pasado <risa> <risa> Le mando un mensaje. Oh, tan guapo él. Ah. <risa> Taxi? ¿Por qué? Ay mucho que todo a ti te pasa. ¿Qué se va a suicidar, no? ¡Su celular! Ay, no me digas, ya llegó tarde. ¡Ah! Oh, ¿Y ahora? <tose> Ay, todo lo que te tiene que pasar, Dios mío. 12. Ya no espero una hora. ¡Va! ¡En serio! Va. No. No me digas que ya es noche. No. ¿Qué? ¿Tanto así? ¿Cara? Wow. Oh. Sí, eso es lo más mejor, que le vaya a buscar a su casa para que no haga problemas. mañana sí si o sí, ya no se se malogra logra la, la cita, el otro qué hermoso. Bueno, bueno, adiós. Bye, bye a todos. Bye, bye.